hola amigos amigas cómo están bienvenidos a un eh, vídeo más de Solo tutoriales hoy vamos a ver cómo usar eh, la herramienta linkeo si ¿sí? esto va a servir mucho para saber y más que nada este facilitar su diseño ¿Por qué? porque vamos a ver cómo vamos a mover piezas de, de, de posición y los eh, que lo que esté linkeado no sufra ningún movimiento siempre se, siga la a la pieza que está linkeada bien pues los invito a que le den like si les sirve este tipo de tutoriales que compartan y se suscriban al canal eh, pues bien vamos a empezar con el tutorial bienvenidos Bien, vamos a continuar con el ensamble de nuestra prensa. Bien, ahora vamos a crear una base aquí, sí, donde vamos a poner todo el sistema que va a ser de, de la palanca. Bien, vamos a nuestra carpeta. Bueno, para empezar vamos a ver esta. Vamos a agarrar el aluminio base. Vamos a hacer una copia. Y vamos a poner aluminio base, ahí, con mayúsculas base, y vamos a ponerle palanca. Ahí se quedó a la tecla, así: palanca. Abrimos. Sí. y aquí vamos a eliminar estos agujeros y ahora vamos a redimensionar nuestro nuestra base vamos a ponerle nada más 3 pulgadas de largo y de ancho Vamos a ponerle 2 pulgadas, 2 pulgadas, aceptamos, listo, así para ahorita colocarlo, creo que aquí este, puse 3 por 25.4, así, Así, sí, estos son los barrenos. Esto vamos a eliminarlo en este, en este tutorial. Vamos a ver cómo usar eh, nuestros otros sólidos para vincular eh, mm, eh, extrusiones a este sólido de otros sólidos ¿sí? y evitarnos cada que hagamos una modificación estar seleccionando otra vez cada, cada parte. Bien. Vamos a guardar este y vamos a colocarlo en nuestro ensamble. Nos vamos al ensamble de la prensa. Le vamos a decir aquí. Agregar componente. Copiamos nuestra ruta donde tenemos nuestro ensamble. Para poder abrirlo. Aquí está, ya está. Este es el aluminio base palanca, si sí, lo vamos a poner como seleccionar origen, repetir tras agregar y que lo coloque como referencia sólido, bien, esto lo colocamos aquí para poderlo mover, lo giramos 90 grados. ¿Sí? y vamos a ponerle restricciones ¿Sí? vamos a, a decirle que sea centro subtipo de 2 dos, de 2 dos a 2 dos. porque porque le voy a decir que esta cara y esta cara coincida siempre con el centro de esta cara y esta cara de este de esta pieza ¿Sí? ahora le vamos a decir una distancia para después poderlo modificar que esta cara siempre siga una distancia de esta de cero, y por último, vamos a poner la restricción de tocar o alinear de esta cara que siempre siga la cara. Esta, bien, ahí ya estamos. <coughs> en este, como decía en este tutorial, vamos a ver, voy a hacer unos orificios barrenos en esta parte en este sólido. Y voy a linkear eh, esos barrenos en esta pieza. Ahorita van a ver. Entonces, nos metemos a este sólido. Vamos a decirle crear agujeros en esta cara. Por esta cara. Sí. a ponerle azulito aquí porque ah no, ahí no era el fondo azul así uy, se ve muy feo vamos a dejarlo como estaba bien, ahora vamos a crear una línea que siempre sigue el centro de la pieza esta y la vamos a colocar como referencia listo para que aquí nosotros coloquemos unos barrenos con puntos recuerden ¿Sí? y le vamos a decir que la línea de centros de nuestros barrenos siempre sea de 2 pulgadas ¿Sí? y que este barreno siempre tenga una distancia de media pulgada son 12.7 milímetros así cerramos finalizamos nuestro croquis vamos a meter también los mismos tornillos que en tutoriales pasados ya hicimos vamos a meter un tornillo de, de, de un cuarto entonces nuestra rosca el diámetro menor de nuestra rosca va a ser de 200 milésimas punto .201 por 25.4 si le decimos sustraer cuerpo pasante no vamos a agregarle un valor de profundidad vamos a decirle que el valor de profundidad sea de una pulgada Así. recuerden que también ya vimos simulación de rosca entonces ¿Quieren simularlo? Eh, yo les recomiendo que no simulen tanto sus, sus sólidos, a menos que, que, sea, que quieran que se vean muy, muy, muy presentables. ¿sí? Yo no lo simulo tanto, eh, yo no costumbro simularlo tanto porque eso hace más pesado mi archivo, mi ensambles y mis, mis archivos. ¿sí? Entonces aquí el árbol se, hace, se va creciendo y, eh, y el archivo se hace más pesado ya cuando quieran ustedes cargar un archivo que esté muy muy pesado, les va a tardar mucho en cargar, dependiendo la velocidad de su, de su equipo. ¿Sí? Yo como tengo una, un equipo que no es tan, tan alto en velocidad en gráficos, eh, yo, yo lo que hago es no agregar tanto detalle. Pero vamos a, a simularlo. A no, mejor no, así, después lo hacemos. Sí, ahorita lo que quiero enfocarme es eh, de, eh, mostrarles cómo vincular una un, un, una instrucción de un sólido a otro sólido vincularlo para cuando uno haga movimiento modificación, surta efecto en los dos, en los dos sólidos aunque son archivos diferentes sólidos diferentes bien, ahora nos pasamos a la la otra pieza Sí, Y aquí es donde le vamos a decir A ver, permítanme ¿eh? Tenemos varias formas de vincularlo Una es Nuestra herramienta, recuerden que este, este menú Perdón, si ustedes no lo tienen Lo pueden activar En inicio Y aquí activan esta Opción de ensambles Para que les aparezca toda esta barra y si no desaparece todo el menú, recuerden que también pueden eh, seleccionar ya después lo que quieren que desaparezca. Bien, vamos a usar la herramienta de geometría de enlace, WAVE. ¿sí? Y nos va a salir un menú. ¿Cómo queremos vincular? Por curva, por puntos, por referencias, por croquis, caras, región de caras, cuerpo. ¿Sí? Aquí eh, voy a hacer dos, dos demostraciones, ¿sí? una con curvas y una con croquis. Yo les recomiendo que usen mejor croquis. Todas les sirven, ¿sí? pero probablemente sea, se desvincule más fácilmente. ¿Por qué? Porque si usan, por ejemplo, una curva o un cuerpo o una cara, si esa cara sufre modificaciones después este, se les puede desvincular lo que quieran que se les eh, refleje en el sólido donde está la vinculación y un croquis no, un croquis es siempre fijo, va a tener la misma figura aunque ustedes modifiquen su sólido, el croquis sigue siendo el mismo bien, un ejemplo, vamos a ver vamos a vincularlo por cuerpo ¿sí? vamos a vincularlo este cuerpo vamos a aceptar vamos a aquí ya está el cuerpo vinculado al sólido de nuestra pieza de aluminio base placa palanca perdón ¿Sí? ya está dentro del árbol del navegador de este sólido no de este ¿Sí? Y si se fijan, aquí ya se, se mostró que es una copia, es un vínculo de la pieza sólida que está eh, en, el, en el mismo ensamble. Yo si apago, eh, este, ¿sí? este este sólido ya está dentro de nuestro mismo archivo de, la, de esta piecita. ¿Sí? el otro ya lo apagué. yo si sí prendo este ahí está todavía, sigue estando pero vamos a trabajar con el vínculo no con la base original bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ponerle apagamos este cuerpo para trabajar sobre el sketch ¿sí? bueno, primero sí vamos a crear ahora unos barrenos ¿Sí? vincular los barrenos nuevos con el vínculo de este sólido para eso vamos a usar nuestra herramienta de agujero vamos a seleccionar nuestra cara aquí sí, este punto lo eliminamos suprimimos ¿por qué? ¿por qué lo estoy suprimiendo? porque yo voy a crear puntos nuevos pero eh, colocando constraints si ¿sí? se colocan automáticamente ¿sí? yo al seleccionar este centro de este barreno automáticamente se me va a crear un constraint este de aquí ¿sí? no estoy seleccionando un punto dentro de mi sólido de, de, de la base palanca sino que estoy creando un, un constraint un punto sí, que para que siga siempre este punto el centro de este diámetro de, de nuestra pieza vinculada y vamos a crear otro acá ¿sí? entonces yo si yo muevo mi sketch este o mi sólido este se va a, a desfasar los, los barrenos porque puedo yo mover mi pieza pero esos barrenos siempre van a seguir los, los centros de la pieza vinculada, ahorita van a ver a lo que me refiero entonces activamos de nuevo nuestro sólido finalizamos el croquis y este vamos a, a cambiar nuestro tipo de, de agujero ya no va a ser un agujero simple va a ser un agujero escariado ¿sí? que vamos a crear una caja para que nuestro tornillo, la cabeza del tornillo se quede alojada ahí dentro entonces, diámetro escariado este es la, la, el diámetro de la caja ¿sí? vamos a ponerle que sea de media pulgada la profundidad del escariado vamos a ponerle que sea punto .260 por 25.4 el diámetro de el menor donde va a pasar nuestro tornillo va a ser de .260 porque nuestro tornillo es de un cuarto sí y el límite de la profundidad vamos a ponerle cuerpo pasante, no, también le vamos a asignar un valor de profundidad que nada más profundice, si no me recuerdo le puse una pulgada a este vamos a ponerle una pulgada y media Ah, no, pues esta es una pieza diferente. Entonces aquí sí lo podemos dejar así o ponerle cuerpo pasante. Sí, porque únicamente va a pasar el, el barreno en este sólido, no en el que está linkeado. Y le damos a aceptar. Entonces, aquí es donde les voy a mostrar lo que les estaba comentando hace rato. Vamos a darle guardar a nuestro archivo. Y nos vamos a ir al ensamble. Activo ahora mi sólido que está en el ensamble ya se se ocultó el, el linkeo porque está dentro de este de este mm, archivo ¿sí? y únicamente en el ensamble quedan visibles los los sólidos originales ¿sí? por qué porque estoy usando una referencia de que únicamente me muestre los sólidos si yo le piezo, si yo le digo que me muestre la pieza completa ¿sí? yo a apagar el aluminio base y a este le digo que me muestre, en vez de nada más el sólido, me muestre pieza completa, me va a mostrar también el cuerpo vinculado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso es bueno usar las eh, referencias, ponerlo como sólido, se seleccionar qué quieren que sea visible en esa referencia. Bien, esto lo vamos a poner como estaba, como sólido, para que se oculte el linkeado y vamos a activar este. <coughs> Ahora... Esta distancia, ahorita la voy a apagar porque quiero demostrarles algo. Yo, si muevo mi sólido, este lo muevo hacia arriba poquito. Los barrenos que acabo de hacer se están desfasando de la pieza original donde está el vínculo. Entonces, mis barrenos ahorita se están moviendo, pero cuando yo te dé aceptar. Los barrenos, como son un vínculo que siempre deben de seguir los centros de nuestra pieza base del, de la, del brazo. ¿sí? Mis barrenos siempre van a seguir eso, esa distancia. ¿sí? Bien. Por eso es bueno re poner restricciones. ¿Por qué? Porque si yo decido en un momento dado, ahora modificar esta parte. No sé, hacerla más grande, más, más chica... Vamos a hacerla más grande para que vean esto. Vamos a poner el largo. Ancho. Este, el espesor. Este es el espesor. Pulgadas, 10 pulgadas. está. Vamos a ponerle, en vez de 10, vamos a ponerle 15. Vamos a aplicar. ¿Sí? Mi pieza sigue y mis barrenos siguen siendo. estando donde mismo. Vamos ahora. A modificar el otro. Ahora este. Le pongo en vez de 12. Le pongo 15. Se va a hacer hacia arriba. Y mis barrenos van a seguir. Como tienen restricciones. ¿Sí? Si tienen restricciones. Construyen. Todo está bien vinculado. Siempre van a seguir. Todo lo que ustedes especifiquen siguen este barreno. Y, y todo eso. ¿Sí? Bien. Vamos a dejarlo como estaba. Listo. Entonces, ¿qué falta aquí? Colocar mis tornillos. ¿Sí? Para irlos colocando en su respectiva posición. Nada más que este vamos a modificarlo ahorita. Vamos a poner el largo, el ancho. Que sea de, en vez de 3, que sea de 7 pulgadas así Y el ancho El, el largo, perdón Aquí está al revés <ríe> Le puse al revés todo Pero bueno, vamos a poner lo que sea de 4 pulgadas ¿Sí? Y aquí es donde nosotros vamos a colocar En posteriores tutoriales Vamos a estar diseñando las piezas Que van a eh, ser eh, parte de nuestra palanca ¿Sí? bien vamos a acomodar aquí vamos a acomodarlo todo muy bien para que en próximos tutoriales ya quede todo bien bonito vamos a poner tres tornillos de sujeción para eso vamos a decirle aquí que nuestros agujeros en vez de que sean dos nos metemos al sketch que coloque un tercer agujero Sí, vamos a decirle ¿saben qué? ahí estoy mal, aquí este no es estoy dentro de la pieza que está vinculada vamos a ir a, a esta pieza ¿sí? aquí así es así es este vamos a ponerle un tercer tornillo, un tercer un tercer barreno, colocarlo aquí. Otro tip que les voy a dar, no, se, no llenen de dimensiones su, sus sketches. Entre más dimensiones es lo mismo que sean este muchas eh, detalles. Entre más eh, cuotas dimensiones tenga su archivo, igual se va a ser más pesado. ¿Sí? yo lo que les recomiendo aquí es, antes de hacer esto vamos a poner, a borrar este crear una línea de este punto a este punto y de este punto a este punto sí. esto lo vamos a ay, eso no, no está bien este punto a este punto y estas líneas las vamos a poner como referencias Ahora lo que voy a hacer yo es poner una restricción de igualdad, ¿sí? Y longitud igual, que esta línea sea siempre igual a esta. Entonces yo cuando modifique mi distancia esta de aquí, ¿sí? Siempre va a seguir eh, el centro este punto y estos puntos que acabo de... Este punto lo acabo de hacer nuevo y este ya estaba. Entonces se van a, a mover a la misma distancia. Hagamos una prueba, le ponemos de 1.5. ¿Si ¿Sí vieron? Bien. Entonces dejemos como estaba, en 2 pulgadas, así. Entonces ahora sí vamos a crear una línea media. Para que siempre esa, esos tres puntos sigan el centro del espesor de esta pieza Vamos a poner otra restricción que sea colineal Que esta línea siempre siga a esta línea Entonces con eso estamos asegurando que así nuestro suido nuestro lo, lo, lo ensanchemos Siempre va a estar al centro de esa pieza Bien, finalizamos y ya tenemos tres barrenos aquí ¿Sí? ahora sí nos vamos a este que ya tenemos el cuerpo vinculado y se fijan ya hay tres barrenos porque es un cuerpo vinculado todo lo que se agregue a ese cuerpo va a estar este, eh, mostrado en el, en el vínculo y aquí únicamente vamos a generar un orificio más ya tenemos los parámetros ¿sí? Lo ponemos transparente. Y le decimos que también aquí. Aquí no se ve muy bien. Vamos a ponerle un color más oscuro. Así. Así. Y únicamente vamos a generar un punto más. En este. Para que también siga ese barreno. Y finalizamos. Bien, y pues ya tenemos tres barrenos. ¿Sí? Ahora. Como esta parte. Yo quiero que siempre esté al centro de esta parte. Entonces lo que voy a hacer es. En mi ensamble. Quitar la restricción de distancia. ¿Sí? Y voy a colocar una restricción otra vez de centros. Para que esta cara y esta cara siempre siga el centro de esta y así ya todo está todo simétrico todo va a estar al centro siempre de todo lo que vamos agregando ¿Sí? y por último vamos a agregar nuestro tornillo que ya lo tenemos por aquí aquí está el tornillo de un cuarto decimos seleccionar origen repetir tasa de y que la referencia la mande como sólido colocamos uno aquí otro aquí y otro aquí aquí me faltó uno, ahí se fue hasta acá bueno ahorita lo movemos vamos a colocarlo aquí para que sea visible Sí. ¿Sí? entonces ahora sí <ríe> vamos a girar nuestros tornillos 90 grados los hacemos para acá listo y vamos a crear restricciones de centros que esta línea siempre sigue el centro de esta línea de este barreno Ahora... Ahí está. Yo también les recomiendo que usen esta opción. Y no la de concéntrico. La pueden usar, pues, pero yo confío más en tocar y alinear, por lo que les he hecho mención. Si hace una modificación o algo, es más fácil que se borre un diámetro. Ya al hacerlo partido puede perder la referencia pero si sacan la línea central con otra línea central siempre va a seguir, aunque tenga un pedacito del diámetro todavía, esa cavidad va a seguir siendo el centro de un diámetro Sí, vamos a ponerlo aquí así listo y ahora pues que siga esta cara siempre siga esta cara Sí. Vamos a ponerlo transparente para decirles otro tip. Yo a veces pongo eh, eh, transparente el fondo para no estarle dando tantas vueltas a, a mi ensamble. Entonces lo que yo hago es selecciono esta cara, no esa no, selecciono esta cara y únicamente dejo presionado mi botón sobre la cámara y me sale un menú. ¿Qué cara? Quiero seleccionar de, de todas las caras o líneas que donde di clic mantuve mi mouse presionado. Me va a hacer un, un listado de las caras que la quiero referenciar. Yo la quiero referenciar sobre esta cara. Cada aluminio base a ser palanca. ¿Sí? A veces es más fácil, más sencillo que estar girando. ¿Por qué? Porque pues, no tengo un, este spice pilot que, que es un joystick este tipo de programas, algún día lo tendré <risa> ¿Sí? y pues listo ya tenemos eh, nuestra siguiente pieza donde vamos a crear ya otros tipos de, de sólidos para poder hacer nuestra palanca ¿Sí? y ahí va quedando, posteriormente vamos a también a, a detallar todo el ensamble y acomodarlo que se vea todo bien equilibrado ¿Sí? porque ahorita nuestra base está muy pequeña eh, muy angosta entonces cuando nosotros hagamos palanca nuestra prensa se nos puede venir encima ¿sí? hay que hacerle más más eh, grande esto para que tenga al momento de hacer palanca aquí nuestra prensa no se nos vaya a venir con, con nosotros pero eso será ya después en, ya cuando vayamos a ya tengamos generada todas nuestras piezas y ahora sí ya con todas las piezas eh, tomar decisiones de qué anchos, qué largos, qué alturas, todo eso. Bien amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en otro. No olviden de compartir, de suscribirse si les sirvió, e invitar a más personas que estén interesadas en aprender a manejar este software. Y nos vemos en otro video. Bye.